Irías a terapia para recuperar las habilidades motrices en el caso de haberlas perdido incluso creo que hasta buscarías una que otra crema para que elimine la cicatriz o por lo menos no la deje tan pronunciada. ¿Y entonces? ¿Por qué no te preocupas de la misma forma con tus heridas emocionales, con tus heridas del corazón? El tiempo definitivamente no lo cura todo. Tan solo disminuye la intensidad de tu sufrimiento y lo reduce a una depresión leve con la cual puedes continuar con tu vida. Con el paso de los días, tu apetito regresa. Puedes volver a dormirte toda la noche, pero al final la herida te habrá robado la alegría por la vida. Te habrá disminuido tus oportunidades de encontrar un buen amor en el futuro. Y para ti, definitivamente, volver a amar será todo un reto. ¿Por qué? Porque no sanaste tu herida. Toda experiencia genera traumas y miedos cuando no son sanadas adecuadamente. Y es por eso que hay tanta gente con miedo de volverse a enamorar, con miedo de volver a creer en el amor. Mira, si alguien te rompió el corazón, no trates de ponerte una máscara y salir allá afuera sonriendo, de fiesta, conociendo a personas, saliendo con una y luego con otra. Como que si no hubiese pasado absolutamente nada de malo contigo. No, rómpete bien ahora bien, permítete sentirte mal, está bien estar mal, no huyas de lo que te hace sentir triste, no creas que todo va a estar bien de un momento a otro. Todos deberíamos permitirnos estar mal por un tiempo prudente, pero tampoco se trata de volverte la víctima de por vida. Perdona no porque quien te lastimó se merezca tu perdón. Perdonar significa que estás empezando a sanar tus heridas, que ya decidiste darle vuelta a esa página, que ya decidiste volver a confiar, que ya decidiste ser libre otra vez. Ve a terapia si crees que lo necesitas. Sigue las recomendaciones del especialista, porque de verdad, el tiempo no lo cura todo. Eres tú quien tiene el poder de sanarte. Tal vez las personas que hasta el momento han llegado a tu vida, han pasado es para enseñarte algo en tu vida, para enseñarte algo que hasta ahora te estás negando a observar. Deja de poner en manos del tiempo responsabilidades que tan solo te pertenecen a ti. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.